Hola a todos, soy Mario Álvarez Chavarro y esto es Por qué Leer número 27. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un nuevo libro que todo social media debe tener en su cabecera. ¿Se han preguntado alguna vez cómo funciona la señal de Wi-Fi? ¿Qué hay detrás de un ruteador? ¿O cómo está llegando este video que ustedes están viendo? Pues si quieren enterarse, les recomiendo Tubos, un viaje al centro de la Internet, escrito por Andrew Bloom y editado por HarperCollins en 2013. Este libro nos hace material, físico y tangible cómo es realmente la Internet, cuáles son las conexiones que requerimos día a día para que la información suceda. Pero, ¿por qué leer túos un viaje al centro de Internet? Principalmente porque este libro nos muestra qué tan grande es Internet cuáles son los nodos informáticos, dónde y de qué forma nuestra información pasa, dónde descansa, dónde duerme y obviamente todo con muchas anécdotas y datos curiosos. Asimismo, Bloom nos muestra cómo funciona la máquina que día a día hace que estemos conectados y qué tan accesible es nuestra información. Bueno, si les gustó esta recomendación o les fue de ayuda, no olviden darle like aquí abajo en la esquina inferior derecha de su navegador o hacer sus comentarios aquí abajo. De igual manera ya los invito a suscribirse a este su canal de por qué Leer, www.youtube.com slash Leer. Asimismo, si tienen algún comentario, también el Twitter está abierto, arroba ch y pueden marcar su comentario con hashtag qué Leer. El bonus track de hoy está dedicado a varias personas. Primero quiero agradecer al equipo de Casio Colombia por invitarme a la celebración de los 30 años de su marca G-Shock, donde aprendimos con una clase magistral de alta tecnología cómo funciona este reloj y además en palabras de su creador, cómo para hacer grandes cosas nunca hay que rendirse. Gracias por el aprendizaje Casio. El segundo bonus track es para agradecerle a Lorena Amarante su magistral ponencia aquí en el Web Congress Bogotá. Gracias Lorena por compartir conocimiento. Desde aquí, muchísima admiración y respeto. Quiero dar un especialísimo bonus track para Jennifer Canaveral, quien en el Web Congress Bogotá hizo una de las mejores conferencias que he escuchado acerca de la accesibilidad de contenidos digitales para personas con discapacidad. Realmente Jennifer es una persona que tiene la capacidad de cambiar al mundo. Gracias Jennifer por compartir conocimiento. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Y hasta una próxima oportunidad.